Efectivamente, es otro, otro motivo de, de alegría en estas últimas semanas, ¿eh? ese reconocimiento, esa certificación de cinco estrellas que recibe la Politécnica, además en distintas categorías, ¿eh? donde está la empleabilidad, la internacionalización y también algunas materias que se han evaluado, como es el caso de la ingeniería civil y los temas de, de medio ambiente. La verdad es que estamos muy contentos y, y hay que agradecer también todo el trabajo que se está haciendo en la, en la universidad para, bueno, de alguna manera colaborar con, con estas entidades certificadas certificadoras para poder haberles aportado todos los datos eh, que les hemos aportado. Somos además la primera universidad española que obtiene esta certificación de cinco estrellas, eh, como decía, en varias categorías, pero además también globalmente. Si hemos llegado a las cinco estrellas es porque teníamos dentro de los distintos indicadores una puntuación muy alta, eso es, eso es absolutamente destacable. Pero yo subrayo también el tema de la empleabilidad el tema de la empleabilidad, que tiene que ser uno de los objetivos de las universidades públicas. Eh, y, bueno, esto demuestra la enorme preocupación que tenemos en la universidad, en nuestras políticas, en que sean títulos que, de alguna manera, cumplan pues con lo que nos está pidiendo la industria, la sociedad, las administraciones y así lo estamos haciendo y por eso obtenemos esos resultados tan brillantes, hay que decirlo, en, en esta dimensión. Es la primera universidad pública que lo obtiene, pero bueno, para mantenerse ahí, esto es una certificación que nos la conceden para, para tres años, eh, pero vamos a tener que seguir trabajando y duro, porque bueno, la competencia ahora, sobre todo internacionalmente, es cada vez mayor.